Este, yo casi nadie permite que le pongan una mano encima, ya que gracias a eso yo casi a veces no puedo levantar. Porque vieron que no puedo levantar este. Los cuatro fueron aquí en la familia, entonces me duele mucho y por eso siempre trato de..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 que otra altura, andando en otras ruedas yo voy a seguir bien. Oh